Hola familia, les traigo un video que sé que les va a gustar especialmente a esos jugadores que les fascina comprar y vender, hay muchos jugadores que son buenísimos para eso, para comprar a precios muy bajos y a vender a precios muy altos. Todo esto requiere mucha investigación, saber cómo están los pisos, lo que llamamos el piso de las ventas de los precios en cada ciudad, pero les traigo el canal de un jugador de Aplan, la conocí en Las Vegas. Ella todos los días sube videos cortos explicando cómo se mueve el piso en cada ciudad y creo que es muy importante para ustedes que se dedican a hacer esto o que piensan en empezar a vender y comprar una de sus estrategias para avanzar en el juego. Creo que es necesario que sigan a personas como estas que hacen la investigación por ustedes. Aquí es, tenemos al canal de Serena, como les dije, y les voy a dejar el link del canal de ella en la descripción del video, pero se llama Serena's Guides. Ella se, como les dije, todos los días sube un, un video explicando cómo está el piso de cada ciudad y por lo que entiendo. Si se acuerdan, subí el video sobre cómo buscar las propiedades más baratas en cada ciudad usa Lupexlan para esto y hace aquí su documento de Excel. ¿Cómo lo hace? No sé, <ríe> no sé cómo lo hace, pero es buenísima información y muchas veces cuando veo algo interesante, comparto la captura en la sala de compra y venta allá en el barrio para que estén informados sobre los precios. Pero ¿cómo funciona esto? Vamos a ver si les puedo explicar porque quiero que sea un video cortito. Pero como pueden ver aquí, hay secciones de color verde como pueden ver aquí Chicago Kansas City en esta columna está en verde y no se puede ver bien pero déjenle pongo play pero ese es el porcentaje de cambio en la tercera columna dice uh, el porcentaje change el cambio del porcentaje si es verde quiere, quiere decir que las propiedades están subiendo de, uh, de valor y esto, esto es en UPEX, esta segunda columna. Por ejemplo, en Los Ángeles, la propiedad más barata en el momento, en el mercado secundario, es de 7,665. Este video lo hizo ella el día, el 3 de julio, el 3 de julio. Quiere decir que desde el 2 de julio al 3 de julio, el porcentaje fue positivo del 0.68%. En dólares, una, la cuarta columna, la propiedad más barata a la venta en el mercado secundario es de $5,52. No ha visto ningún cambio, cero porcentaje, desde el día del 3 de julio. Como Los Ángeles aún no se ha vendido por completo, bien ahí dice 66%, dice FSA Mint, la propiedad más barata, que es FSA para los nuevos jugadores. Cuesta $6,384. Si quieren o si están buscando propiedades en Los Ángeles y son de nivel pro o más bajo, vayan y compren esta propiedad, la más barata. No compren en el mercado secundario porque pueden ver la diferencia de $1,300 UPEX entre una propiedad FSA y el mercado secundario. Luego uh, están las que no son FSA, el precio más barato que hay en Los Ángeles para jugadores, por ejemplo, de nivel pro hacia arriba, es de 8940 UPEX. Si quiero ir a Chicago y quiero comprar una propiedad, no me importa en qué barrio esté, si es de colección o no, voy a ir y comprar una propiedad, esta que es la más barata. Miren, por ejemplo, ahora San Francisco. Yo tengo propiedades en Fran San Francisco. y Me gusta ver cómo está el mercado en esa ciudad en UPEX. La propiedad más barata es de 30,450 UPEX. No hubo ningún cambio en el porcentaje en los precios del día julio, uh, julio 2 y julio 3. Pero miren, en dólares, ¿cuánto ha bajado? enero y febrero, cuando estuvo el evento de Sunset, de construir en Sunset, las propiedades llegaron hasta 40 dólares. Ahora, en estos seis meses, ha bajado a menos de 20 dólares. dólares si pueden ver, de julio 2 a julio 3, cuando hizo, subió este video, Serena, el precio bajó al 6.24%. Buena hora para ir a comprar en San Francisco, especialmente en dólares, si quieren entrar a la primera ciudad de Aplan. Entonces, fíjense aquí qué lugares, en qué ciudad les conviene comprar, si se van a dedicar a comprar y vender. Como pueden ver, uh, por ejemplo, ¿cuál sería la ciudad más.? Barato ahorita en UPEX. En Bakersfield 8.190. Cleveland 8.085. Ajá. Si quieren comprar una ciudad que ya se vendió por completo. En Cleveland van a encontrar propiedades muy baratas. Pero como pueden ver. Subió un 10% de julio 2 a julio 3. Un, subió 800 UPEX en un día. El, el precio del piso de esa ciudad. vienen aquí en dólares. Kansas City y New Orleans subió de julio 3, de julio 2 a julio 3 subió un, casi un 18 en Kansas City. Ya las propiedades más baratas en dólares están a 6 dólares con 19 centavos. Esto es importante que sepan que vean esto porque, por ejemplo, si tengo propiedades a la venta en, en Kansas City, que la tenga yo a la venta, no sé, por 7 dólares y estoy viendo que el mercado secundario va subiendo, sé que mi propiedad pronto se va a vender. O tal vez quiero ajustar los precios y subirle a $9 dólares a esa propiedad o a $10. No sé, dependiendo qué tan urgente uh, quiera yo vender esas propiedades. Buena, buena información. Todos los días Sabrina sube los videos, te los recomiendo. Una vez más les voy a dejar el link al canal de ella. Si se inscriben a su canal de ella, en los comentarios pónganle un mensaje en español díganle que la que la comunidad de habla hispana las la apoya y aquí dice miren, que por favor le hagan un like pero canales como estos creo que son muy importantes seguirlos sobre esos canales para ustedes que piensan a dedicarse a comprar y vender para que encuentren las mejores ofertas que para que puedan ponerles precios buenos para que se puedan vender sus propiedades y ella hace toda la investigación por ustedes. Muy, muy fácil. Espero que este video les ayude un poquito, familia. No se les olvide dejarle un like, familia, si les gustó. Que tengan un bonito día. Y nos vemos despuesito en el metaverso.